Nadie sabe si apoya el pie bien o mal Sube cimas que no sabe si quiere escalar Hace punto sin saber el dibujo final Paja, gritas, castillos de arena sobre el mar Fuego incauto que da luz y te puede quemar Margaritas, se case en el suelo del desván Quiero tu abrazo descuidado En este mundo acabado Poco antes de empezar Déjame un poco de dinero Que apenas he cenado Y quiero desayunar Dame una palma, en la espalda porque aunque suene amarga, la voy a necesitar Auto, pistas sin origen y ningún final Despro, vistas de una zona para descansar Cien canales, pero en ninguno nada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 La voy a necesitar